Hola a todos, el uso de los dispositivos móviles somete a nuestro cuerpo a una postura forzada y no natural que puede tener consecuencias en nuestra salud. Por eso hoy te doy algunos consejos para evitarlas. En primer lugar, procura mantener el cuello en una posición neutral, evitando la tensión. Procura mantener tu dispositivo móvil a la altura de tus ojos. Y si vas a tener que utilizar un dispositivo durante un tiempo muy prolongado, procura hacer descansos cada 20 o 30 minutos. Un buen hábito es el de realizar estiramientos en la zona cervical. Es preferible que uses el reconocimiento de voz y que hagas llamadas en lugar de estar todo el rato leyendo y escribiendo de manera que evites la tensión en el cuello y los hombros. Y cuando utilizamos el ordenador, nuestro cuerpo debe formar un ángulo de 90 grados con codos, rodillas y caderas. Con estos sencillos consejos podrás mantener tu salud postural y la de tu familia. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.